El lunes 16 de mayo del 2022 la mesa directiva de la convención constitucional encabezada por María Alicia Quinteros y Gaspar Domínguez entregaron oficialmente el borrador de la propuesta de nueva constitución a las emergentes comisiones de armonización, normas transitorias y preámbulo. Esta entrega oficial se desarrolló en la sesión número 104 del Pleno de la Convención y tuvo lugar en el Parque Cultural Ruinas de Huanchaca, región de Antofagasta. Acá en las Ruinas de Huanchaca, eh, una, un pleno muy distinto a lo que habitualmente tenemos, muy, muy contenta de que vamos avanzando y entregamos eh, los documentos a las comisiones para que mañana empiecen a sesionar ya de lleno eh, con el último eh, tramo de la Convención Constitucional iniciamos la recta final del proceso constituyente donde se le entrega la apuesta de las comisiones temáticas a las tres comisiones de cierre y con mucha esperanza que este proceso de alguna manera adelantándonos a lo que va será el estado regional no inicia en santiago sino más bien inicia en la región de antofagasta una zona extrema una zona minera una zona de sacrificio en algunos de sus lugares y creemos que es muy relevante eso también para de alguna manera diseñar o dibujar el futuro de chile como un estado regional Con la entrega de este borrador de la propuesta de nueva Constitución, comienza la última etapa del trabajo de la Convención. El trabajo de las comisiones de armonización, normas transitorias y preámbulo, marcará esta última fase de la Convención Constitucional, que tiene su punto cúlmine, el lunes 4 de julio del 2022, fecha fijada para la entrega y presentación del borrador final de la nueva Carta Magna a toda la ciudadanía. Más información en pcn.cl slash proceso constituyente.